Os presentamos el nuevo carrito de la marca Mast Swiss Design 2 piezas M4X. En este caso, ahora lo estáis viendo con el capazo. La empuñadura del chasis en eco piel perforada, tiene cuatro posiciones de basculación. El capazo se separa del chasis tocando dos botones que se quedan pulsados, se desactivan muy fácilmente con efecto memoria. Este capazo tiene un marco de aluminio muy bonito. El capazo incluye un bolsillo del que podremos extraer una especie de muselina con protección ultravioleta 50+. Más. La muselina integrada tamiza la luz y sirve para proteger de las inclemencias del tiempo y protege del sol o del viento. En la parte trasera del capazo incluye también una ventana de ventilación. En la parte de debajo del capazo podéis observar que está todo perforado para que el aire CO2 recircule sobre todo a la altura de la cara del bebé. La capota del capazo tiene una eco piel perforada. La capota del capazo viene con una solapa para los días de sol. El cubre pies del capazo también queda bastante cubierto y se desmonta con una cremallera perimetral. Como podéis observar este colchón tiene una funda y tiene un tejido 3D además de estar totalmente perforado para que el aire y el CO2 recircule en conexión con la base del mismo. Además, se puede ver como el colchón tiene una ligera inclinación para reducir el reflujo o riesgo de concentraciones de CO2. El capazo de mast se puede plegar para que ocupe el mínimo espacio. Como se puede ver, la compañera procede a plegarlo echando la capota hacia atrás y recogiendo los acoples laterales que van integrados en el propio capazo. Esto es lo que ocuparía el día que se guardara. Que este capazo se pueda plegar muy fácilmente, Resulta muy útil en los días que tenga el maletero, ocupando el mínimo espacio. O bien para cuando queramos guardarlo definitivamente. Luego se ensambla muy rápido y se encajaría en el chasis con suma facilidad. Se pliega y monta rápido, gracias a dos barras de hierro extensibles que trae el capazo en la parte interior. Ahora va a poner a un muñeco para que veáis que cabe perfectamente equivale a un bebé de unos dos meses. Quedaría totalmente tumbado y muy confortable, gracias a que el capazo de Mast M4X incorpora uno de los colchones más cómodos de su clase. El bebé va a ir sin ningún problema en este capazo incluso en los días más calurosos. Ahora mi compañera va a recibir la silla M4X, esta silla pesa 7,2 kilos. La altura del manillar es de 90,5 centímetros hasta 107 centímetros. En los modelos M4 podéis elegir el tipo de ruedas. Pero el ancho del carro, indistintamente de las ruedas que lleve puestas es siempre de 53 centímetros. Por sus dimensiones internas es una de las sillas más largas del mercado, llegando a medir hasta 98 centímetros. La capota tiene tres extensiones, quedando gigante y con protección ultravioleta 50 más. Además de incorporar una ventana de ventilación. Incluye un bolsillo grande en la parte trasera con cremallera, que podemos abrir y recoger. Abriendo la parte trasera con malla de ventilación, podremos apreciar a nuestro bebé en todo momento y este también nos podrá ver. La capota en la parte trasera tiene un sistema de enganche muy cómodo y fácil. El respaldo de la silla M4X se regula en posiciones con una sola mano con un sistema de cinta. Como podéis observar se puede reclinar y sentar totalmente con multiposiciones y de forma sencilla con una sola mano. Tiene la cesta de la compra que es de gran capacidad, hasta 5 kilos o 18 litros. El cestillo de compra incorpora un bolsillo con cremallera, en el que podremos guardar un chupete, biberón o pequeños objetos. El freno se activa y desactiva muy fácil de un pisotón. El reposapiés también se regula de forma independiente, y es el más ancho y largo de su categoría. La barra apoya brazos en eco piel perforada, está articulada y se puede abrir total o parcialmente. La silla M4X incorpora arnés de seguridad de 5 puntos. La silla M4X es de tamaño extra para los niños más grandes, soporta hasta 22 kg que es lo máximo permitido en productos de su clase. La silla tm 4 mide por dentro 35 centímetros de ancho por 98 centímetros de largo. Es la silla de paseo ligera, con las dimensiones de silla más grandes de su categoría. Ahora va a proceder a poner un bebé de 84 centímetros, equivale a unos 3 años. Como se puede apreciar, lo abrocha sin ningún problema y queda muy desahogado en la silla de paseo tm 4X. Los arneses de 5 puntos con acolchado son de fácil conexión y dotarán de seguridad al carrito y se ajustan muy fácilmente. Como ves, la silla le queda grande al bebé. El reposapiés puede regularse, permitirá máxima confortabilidad. La gran capota se puede recoger cerrando dos cremalleras, esto es por si no queremos llevar la capota tan extendida. Y así es como quedaría la silla más TM4X. En la parte trasera tiene una ligera amortiguación, pero donde realmente la tendría más marcada, es en la parte delantera. Las ruedas delanteras incorporan amortiguación y bloqueo de dirección. Todas las ruedas, las cuatro son extraíbles. Y en este caso esta es la versión de las ruedas más livianas y ligeras. También podéis elegir las ruedas más deportivas. Va en función del uso que le queráis dar y la preferencia de los padres. A la hora de plegarlo con una sola mano, se pliega hacia adentro con un plegado que se llama clipboard, donde la silla no queda expuesta a la suciedad del maletero. Y las ruedas todas, se sacan de forma muy sencilla. Tanto las delanteras como las traseras, como podéis observar en el vídeo.